Sí, tenemos que hablar ahora de el misterio de San Carlos. Sí. Una noticia que, te diría, ya está en el plano nacional. Ha ¿Eh? trascendido las fronteras de Mendoza. Sí, sí. Un misterioso suceso está manteniendo a todos los mendocinos conmocionados desde la madrugada del pasado viernes. Ese día, un chico de unos 16 años estaba jugando a la pelota con sus amigos. Y luego de caer la pelota en el interior del cementerio de Eugenio Bustos, en San Carlos... Saltó a la pared el chico para buscarla y nunca salió del lugar. Y la policía lo viene buscando intensamente. Vamos a hablar con Miguel Díaz, que es colega del Valle de Uco, para que nos cuente a partir de esta introducción qué más se sabe. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Sofía habla ahí también? Sofía está... Estoy yo, que soy Marisol, y está Julián Cháver. Equipo completo de verano, <risa> transitorio, para escucharte sobre este tema. Qué raro esto, Miguel. Sí, muy raro, pero mirá, estamos en el lugar del hecho. Estamos enfrente de la puerta del cementerio, estamos con la gente que vende flores, estamos a 50 metros donde vive los chicos que vieron a la, al chico. Y el relato es, es realmente digno de, de, de un mito urbano que va a terminar quizás haciendo esto porque te cuento, los chicos habían jugado en otras oportunidades con este chico, este chico los llamaba, aparecía cerca del cementerio, dicen los chicos, por testimonios que hay, de que utilizaba una capucha este chico y que era muy difícil verle la cara, o se le veía la cara, pero era este, una persona de este temorocha eh, y que también era un chico como vos describías, de 15, 16 años. La noche del 23 de diciembre, viernes a la noche, el chico los volvió a llamar, jugaron con él, y estaban frente a las puertas del cementerio, que acá hay un desplayado cerca de las puertas, hasta que el chico... Patean la pelota y cae adentro del cementerio. Claro, patea la pelota y cae adentro del cementerio, pero lo, lo extraño de todo esto es que el chico, y ahí es donde se asustan los otros cuatro chicos, y es el relato de los otros cuatro chicos que son vecinitos de acá del cementerio, que el chico pegó un salto y de un solo salto llegó a la pared de dos metros que tiene el cementerio, que es la más baja, y que hay unas galerías en ese lugar. Eh, esto los asustó y sintieron que alguien cayó o algo cayó y sintieron ruido. Este es el relato de los chicos que, que dan testimonio de esto. Sí. Al sentir ruido se, se asustan, eran ya las 11 de la noche aproximadamente, se van hasta su casa que está a unos 50 metros del cementerio, le dicen a los padres lo ocurrido y los papás toman la decisión de llamar al 911. Ingresa esa llamada al 911 que está registrada en el Valle de Uco Viene la policía hasta el cementerio, recorre las inmediaciones, no encuentra nada, piden, como no hay eh, sereno en la noche, de que se abra el cementerio y dan una vuelta por dentro del cementerio, buscan en el lugar donde aparentemente había quedado el chico, no se encuentra nada, ni la pelota, ni el chico, ni nada extraño. Nadie ha hecho ah, una denuncia, Una denuncia, perdón. denuncia claro, claro. claro. Una denuncia madre, padre, abuelos por Reclamando el chico. por él. Ese es otro de los casos que llama mucho la atención, porque el chico era, nada más que hacía llamar Chucky, no tenía nombre ni apellido, o por lo menos no le ha dado ni nombre real ni apellido, eh, nadie ha reclamado por el paradero de un chico, y la justicia actuó de oficio a través del llamado al 911 y junto con la policía actuaron de oficio y han dado esto como averiguación de paradero, pero no pueden hacer más nada, me decía el fiscal hoy día, hoy hablé con eh, este, el fiscal Frick. Miguel, perdóname, ¿ya ha comprobado eh, la justicia? ¿Habló con los chicos? ¿Son menores de edad todos? Mirá, no nos dan información porque hace menores de edad... también claro, este claro, de por ahí, va, juegos, por ahí va. Miguel. La, la ley es muy especial con los chicos menores de edad. Eh, hoy hablé con Adrián Fritz, que me dice que la causa la tiene una fiscal, creo que si no me equivoco, la fiscal Gómez, pero hasta ahora el caso está como, este, diríamos, estancado, diríamos, y eh, guardado porque no hay eh, eh, mayores datos y, por supuesto, sí. por lo extraño el caso, ¿no? Miguel. Eh, todos acá hablan del caso extraño, pero... Eh, nadie le da eh, la veracidad o, o, o, o lo más que los chicos que, que lo denuncian. Sofía Fernández te quería hacer una pregunta. Sí. sí, Miguel, te quería hacer una pregunta, porque para agregarle un poco de, de suspenso también y de misterio, sí. dice, dicen, eso quiero que comprobarlo con vos, que hasta la pelota con la que jugaban era oscura como se vestía el chico. Oh. Sí. Así lo escriben cuatro chicos que son vecinos de acá, cementerio. Y yo te este pregunto, que si vos escuchás, pasan los autos, estoy enfrente la puerta del cementerio de San Carlos, sí. está en la calle Capitán Como, a metros de la Ruta 40, unos 200, 300 metros de la Ruta 40, donde hay una IPF que es muy conocida en la zona, antes de salir a Rafael o a Pareditas, y estoy en el lugar. Estoy Julián Chávez también te quiere preguntar Julián Chávez, acá que está escéptico no, nos eso. hace reír con las caras no quiero, y los gestos voy a ser el que descubre el mago el que, dice, el, que, el que dice cómo es el truco se pierde un chico y no hay ningún familiar denunciando un chico que no tiene nombre en Paredita, en ese lugar que se conocen todos no, no, en Eugenio Augusto, ¿no? discúlpame, pero te, todo hace indicar eh, de que es un mito de que alguien inventa esto porque cómo se va a perder un chico y no va a haber un solo familiar buscándolo claro, no me es un poco rara. Este. pero Lo que más llama la atención es que hay cuatro chicos que juegan a la pelota, que existen, que jugaron con él otras noches, y que son los que estaban de testigo en ese lugar, que es lo que relatan esto. Es decir, los chicos lo relatan como que lo han visto. Claro. Eh, 16, 16 años que... tienen todos más o menos, digo, no son sí, chicos chiquitos. Todos hace 15 y 16 años. Son adolescentes. Claro, adolescente. La policía, ¿qué dice la policía? No, la policía el único que instrucciones, ha recibido instrucciones de de del fiscal o de los fiscales, o ayudantes fiscales de San Carlos, de la Comisaría 18, que son los que tienen la causa, y han hecho el rastillaje y el, la mirada. Claro, no hay nada, no está la pelota, no está la ropa, no está el chico. No, no, no, no. Lo increíble de no, esto es nada, que la... termina siendo una especie de micrófono, no nos no, olvidemos que nosotros tenemos en lugar, en nuestra zona, y en esta zona del Valle Uco, muchos muchos microbanos, uno es la claro. muñeca eh, que hablaba, se ¿sí claro, claro. Eh, y Miguel, te iba a decir Miguel, lo increíble de todo esto es que la noticia ha traspasado las fronteras de San Carlos, también las de Mendoza. Todo ha llegado, la noticia a nivel nacional. Y, y en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De un fantasma. En definitiva, estamos hablando de, de un mito. Para mí, en lo personal, no. Estoy como periodista, como hombre de acá del departamento, y que llevamos casos muy, muy, hemos estado en el caso de la muñeca eh, que hablaba y otras cosas como que va a terminar siendo mito, tantos mitos que hay en nuestra provincia y en nuestro departamento va a tener un par de días más para entretenerse porque lo van a buscar de todo no, el país y del mundo también porque esto es noticia que los chicos nos han logrado, si es mentira no nos han logrado engañar a todos porque ha tenido tanta trascendencia, aparte es muy llamativo todo si fue inventada la historia estuvo, aparte, estuvo bien inventada una semana se va a cumplir mañana los chicos creen que no claro. entienden chicos y aparte lo llamativo de este caso es que muchos medios lo tomaron, medios serios, y, y, y bueno, de hecho lo estamos tomando en el canal, que es un medio serio también, y, y, y, y no es una, una cuestión de que apareció de, de un día para, para el otro, sino es una cuestión o una, una noticia que tiene que ver con estos chicos que juegan acá en el momento, y justamente con los de flores. Me lo mismo. Cualquier novedad nos pega el grito de allá y... Claro, estamos atentos, bueno. Miguel. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes y, bueno, siempre decía de feliz año nuevo a todos los equipos, con Carlos Cortés, con todo. Gracias, y, Miguel, Igualmente, pues. igualmente. Y que termine todo bien. Y que, <laughs> que termine todo bien y que lo termine que no vaya mucho mejor. Y bueno. La misma, chicos, un abrazo Hasta un abrazo luego, grande. Miguel ¿Ustedes a... creen en los fantasmas? No. Miguel Díaz de San Carlos Julián No, no Déjeme Sofía. contarle una experiencia que tuvimos en Canal 7 ¿Se acuerda la bruja del barrio Parque? Que todo el mundo estaba con esa bruja Y fuimos a cubrirlo, claro Y era un jote Un bicho grandote que estaba arriba de un árbol Y todo el barrio estaba con No, convencido. pero ha jugado al fútbol, supuestamente pero, ah, ¿Cómo nadie lo reclama? Hay ¿sabes? que ver si no, los chicos obviamente. se han puesto todos yo no de acuerdo la creí desde un primer para momento. La denuncia. A mí me encantaría que el mundo fuera más mágico de lo que es, pero ese chico no existe. Si no, habría un familiar diciendo falta un niño en una casa de Eugenio Bucke". No, imagínate, tía? sería otro listo, tema. Listo, listo, nos ponemos serios cerrados.